Bueno, aquí estamos, aquí estamos otra vez, bueno, hoy martes, martes, lunes, no, martes, eh, ayer descansé, eh, estuve entrenando la semana pasada, ya sabéis para la carrera, y ayer me lo tomé como día de descanso total, sí, quería correr un poco, quería hacer un poco de peso. al final dije nada, no, bueno, también coincidió que me fui fuera, pero que bueno, que nada, que no, no hice absolutamente nada, descanso total, las piernas se han recuperado bastante, y no vamos a decir que están perfectas y ya vamos haciendo un poco el cálculo de, eh, de cara a cuando tenga la carrera, cuántos días tendré que dejarle de descanso a las piernas para que estén totalmente recuperadas para luego la ultra bike, ¿no? Que esté totalmente limpias, digamos, de carga, de carga, o de bueno, dolores, no tengo ninguno, no tengo ningún dolor. Eh, pues eso, ¿cuántos? Y yo creo que tres días, cuatro creo que ya no, porque primero os acordáis que lo decía en algún directo, no sé si eran tres o serán cuatro, pues yo creo que tres, tres, porque ya haciendo bastante carga esta semana pasada, he descansado un día, un día escaso porque de hecho entrené el domingo por la noche, y hoy entreno martes por la mañana o sea que ni siquiera es que diga domingo o sea domingo mañana martes mañana, ¿no? que sería como el lunes completo digamos que encima eh, aproveché la noche del domingo, o sea que todavía son menos horas de lo normal, ¿no? De un día. O sea que realmente estoy bastante recuperado, no estoy bien, no estoy lógicamente súper descansado, pero estoy medio bien, así que yo calculo que... Por trabajo yo creo que con tres días creo que podemos limpiar bastante, ir casi perfectos para la carrera, eh, tres días antes de la carrera, me refiero pues para los entrenos, ¿no? Y... Y ya está, también va a depender de cómo apuremos los últimos días antes de la carrera, también va a depender de eso. Si los días antes de la carrera estamos haciendo 20 kilómetros, pues no tendremos que recuperar casi nada. Estamos haciendo 80, 100 o 120, pues entonces sí que habrá que... Eh, si la última tirada, mejor 120, dice, venga, la última tirada, 120, luego descanso tres días, bueno, pues 120 ya, más la carga que llevamos de otros días, pues ya, ya obligará a hacer realmente los tres días bien de descanso ya está lo bueno de las piernas es que como no hay impacto de, o sea, de la bici eh, digamos que no tienes que preocuparte mucho de articulaciones y cosas así la verdad es que no tienes que preocupar mucho he cambiado los pedales, voy un poco con el dolor de mi corazón con los pedales estos más pesados son 160 gramos más los, los Shimano que los que los Exustar pero lo otro lo estoy conservando porque los casquillos están ya muy rodados tienen juego y, y van bien, van bien, pero quiero reservarlo y no sé ya digo si este último mes ahora que me falta casi un mes lo voy a meter de nuevo o voy a ir con estos, me sabe mal porque esto pues al final son casi 90, 80 gramos ¿no? 80 gramos más por pedal y al final es un peso cuando tú quieres darle molinillo yo al principio de cogerlos lo he notado lo he notado la diferencia, parece una tontería, dice 80 gramos en cada pedal coño pues yo lo he notado, lo he notado de ir con uno a ir con otros. pero bueno es lo que hay y ya está Vamos con toda la carga, porque veis, está lloviendo, y vamos con todo, tenemos que llevar el chubasquero, hasta me iba a llevar la, la eh, caperuza que hay, hay unas caperuzas, que yo la tengo, una caperuza que es para cuando llueve ya mucho, te la colocas y entonces no te llueve, tú te pones tu chaqueta de membrana aquí arriba, y luego la parte del casco, digamos, te proteges como una funda de casco, ¿eh? Funda de casco, y... Y me parece que hasta es transpirable y todo el rollo Que hace como membrana de esas, ¿sabes? No, es, no sea 10.000, pero hace membrana y, y... ya digo, hasta eso me lo iba a traer Luego al final he visto que... Digo, va, voy a esperarme un poquitín Son las 11 de la mañana más o menos Yo voy a esperar un poco, digo, yo creo que va a despejar Las noticias son de que va a estar nublado Pero no va a llover Pero se están equivocando un poco Pero bueno, así estamos Así que venga, vamos a hacer una rutilla... No sé Tocaría en 60 estándar pero ya veremos si me animo y hago un poco más o conservo y hago 60 para mañana hacer otra vez 60 y hacer todos los días iguales o, o hago más y mañana hago menos ya veremos, estamos un poco en esas decisiones de que eh, ya sabéis que tienes que analizarte un poco el entrenamiento qué es lo que te funciona más no qué es lo que te funciona más y hacer yo no sé, 70 y 30 70 un día 30 otro o hacer 30 mañana intensos que es lo que estaba haciendo hasta hace poco, 30 mañanas intensos con caña sabes o veintipico eh, darle caña rever... bueno bueno caña la que se puede porque vas cansado eh, darle caña y luego a la tarde una conservadora con un poquito de nivel y ya está eh, qué es mejor no y yo digo no cada cosa tiene lo suyo una te entrena más intensidad y va bien pero por otro lado claro interesa también entrenar la distancia entonces complicado es complicado ¿eh? hay que estudiarse mucho ir probando una cosa probando la otra y al final acabar decidiendo y ya está, así que vamos con, con eso, vamos con, con crema y todo solar, porque me veo que me va a meter luego un solano y hasta ahora ya pondremos la cámara aquí, ahí en lo alto, ahí llevo el papelillo para limpiarla antes de ponerla y, y entonces ya podré grabar un poco ya en marcha, ¿eh? que no sea tan aburrido como así parado, vale, y ya está llevamos la, toda la alimentación ahí, ahí y un par de sandwiches aquí dentro, por no llevarlo ahí estorbando hasta que lo, me dé por cogerlos y ya están par de sangre, trocitos ¿vale? y listos, bien bien, las ruedas se están comportando muy bien, el otro día no, no hablé de las ruedas, pero las ruedas la verdad es que muy bien eh, es una rueda para terreno técnico pero no llega a ser enduro, es decir, sería lo anterior al enduro, ¿no? para que la gente se haga una idea, tendríamos la, la rueda al neumático cubierta digamos, del ras que le llaman que sería el que no tiene casi taco que es para terreno duro y taco muy planito, juntito y tal, que es para correr velocidad casi asfalto prácticamente o pista muy dura y luego tendríamos la entre medias, ¿vale? y luego tendríamos la de, digamos, la de técnico, ¿no? o trail, casi sería trail eh, sería esta, ¿vale? que es un taco que no está, está bastante bien, la verdad me gusta y... Y luego ya tendríamos eh, las siguientes ya, pero que pesan ya 200 gramos más cada rueda, que serían las de modelos para enduro, ¿no? Entonces, el taco, aparte que es un pelín más de taco, que no es mucho más de taco, lo que varía es el refuerzo, lo que varía es el refuerzo de goma, mucha más capa de goma de goma lateral aquí, o sea, más reforzada lo que es los laterales, para ir con, con piedras que cortan y todo el rollo, pero en mi caso sería una bici ya Sería algo que no es lo que hago, porque yo no hago enduro, ni hago descenso, no sería lo adecuado y penalizaríamos bastante, son 200 gramos ya casi por rueda, 400 gramos más en la bici, lo tonto, lo tonto, y encima dando vueltas, que es lo que más inercia hay, vale, ya está, así que... Nos vamos al lío, a ver qué tal, cómo se va el día, voy sin ninguna prisa, lo veis, sin estrés, porque estamos de, de vacaciones, entonces, pues sin ningún estrés, sin prisa, sin prisa, disfrutando, <risa> venga. conozco porque la gente está de vacaciones y a pesar de que el martes pues hay gente por la montaña entonces no nos podemos tirar como otras veces un poco más no a saco porque a mí no me gusta arriesgar demasiado tampoco no a saco está lloviendo ¿eh? no sé si lo apreciáis pero está cayendo llovinilla y estaba a punto de ponerme el cacharro ¿eh? está puntito pero al final digo va va aguanta, que lo mismo se pasa, pero las nubes siguen estando, así que nada, bajamos la cola de caballo, que le llamo yo a este circuito, despacito, sin prisa, y ya está, este este es el que me remata normalmente cuando acabo la sesión, cuando estoy acabando, aquí me faltan 4 kilómetros para casa todavía, pero es el que te remata, es ¿eh? la última subida un poquito así larga, no es que sea muy muy inclinada, pero es larga y remata, remata un poquito, ¿eh? remata, todo esto por ejemplo este tramito de aquí que aquí está baja esto de subida la verdad es que machaca un poco pero lo que tenemos, si no nos obligamos a ir a la montaña, nunca tenemos nivel, porque es difícil ponerse a hacer series de cuestas que yo las hago en asfalto, ¿no? O en asfalto normalmente por la noche eh, es difícil ponerse y obligarse a decir, tengo que hacer 10 series de cuestas, tengo que hacer tantas es un poco más fastidiado de ponerse, ¿no? de, de cabeza y en cambio si tú te obligas a hacer un circuito que tienes cierto desnivel, pues no hay escapatoria luego a la vuelta todo esto lo tendremos de subida no nos podremos escapar aunque queramos así que importante elegir el circuito, según el circuito así el, el corredor o el, o el ciclista, es así, según el circuito donde entrene así sale el tío que va en lo alto de la bici o va corriendo en trail, al final el circuito lo es todo, lo es todo, que entrena con mucho nivel será bueno en carreras de mucho nivel, que entrena muy plano, muy asfaltero será rápido, ...será bueno en carreras muy planas... ...y será malo en carreras con desnivel y al revés, ¿no? ¿Habéis visto el conejillo, eh? Bueno, vamos despacio... ...así que los animales pueden estar tranquilitos... ...que no van a tener ningún riesgo conmigo. Bueno, pues venga, aquí... ...un cambio de... de altitud... ...así un poquito de... ...de cambio de bajada... ...plano y aquí ya... ...aquí ya el rodador un tramito en un kilómetro y medio o algo así tenemos circuito rodador, la montaña está bastante bien, la tierra está bastante bien no la tenemos lo suficientemente encharcada para que se nos pegue de momento hay un sitio muy malo por allí, ya veremos que allí sí que se pega la hostia un poco más para arriba nada, un kilómetro y medio de aquí y ya veremos cómo está si no, pues a veces hay que hacerlo andando seguimos seguimos, seguimos aquí hay que tomárselo con suavidad porque se trata de que hoy no nos penalice como dije el otro día no sé si lo habréis visto pues tenemos que subir sin quemar pierna lo justo como si estuviéramos en carrera entonces no hay que quemar pierna ¿para qué? para que mañana podamos entrenar lo que toque lo que toque desde aquí reservar nada de apretar aquí en la subida aquí ves donde suele estar el barro o sea que hemos tenido suerte que no hay suficiente barro y simplemente eso desarrollar el movimiento ya está eh, metemos ahora el 1 si fuera más fuerte habría que ir en el 2 a lo mejor aquí metemos el 1 y que suba sola que suba sola y ya está. Para que cuando lleguemos aquí arriba, que ahora viene un poco más de subida, eh, no vayamos castigados. podamos desarrollar toda la sesión sin un cansancio demasiado grande que nos obliga a mañana a descansar. Si, por ejemplo, saliéramos como un sábado o un domingo suelto, como hace mucha gente, y luego tienes toda la semana para descansar, pues puedes apretarle lo que quieras. Luego puedes estar 5 días o 6 sin coger la bici. Pero claro, yo es que acabo de empezar. Acabo de empezar la semana. Hoy, martes, ayer descanso. Como yo le meta, yo tengo que estar entrenando desde hoy hasta el domingo. Seguido. Sacar un mínimo de 300. Y un máximo de 360 con positivo positivos más o menos si hoy apretamos la semana la cagamos la cagamos luego vamos a ir arrastrando el cansancio de hoy todo el resto de semana y se trata de poder hacer el entreno de hoy un poquito light mañana igual y si podemos ya empezar a introducir un poquito de pesas y un poquito de correr para la entrevals que la tenemos pues 6 de septiembre 29 de agosto ultra bike que es la que estamos ahora preparando 6 de septiembre entrevals que son 28 es cortita pero con 2100 que ya pican y no pretendemos hacer ninguna posición buena ni nada simplemente hacerla pero pero claro, se trata de que ya estamos a día 4 de agosto, pues nos quedan 25 días para la carrera. Pues se trata de que podamos hacer todo el entreno de la carrera, pero a la vez empezar a introducir algunos entrenos de trail de, de correr, para que cuando lleguemos al día 7, el día 6, hayamos hecho un poquito de correr. Un poquito. No vayamos totalmente parados de, de trail. Entonces así está la cosa. Está jodida. Entonces aquí, como te calientes... Y digas, pa, voy a grabar para un vídeo, guapo. Pues ya, has cagado Luego toda la semana arrastrándote. Entonces se trata de eso. Subir a subida, a eh, voy súper suave. Puedo ir hablando. Voy bastante bien. Se trata de eso. Una subida que no es muy fuerte, pero bueno, que es subida. Así que.. Esto sitio un poco delicado. Aunque hay mucha inclinación, aquí no puedes frenar, solo puedes dejarte bajar. Dejarte caer. Bueno, pues. Vamos al circuitillo pro, y probablemente, ahora pararé aquí a, a hacer un baño un momento, bueno, más para abajo, voy a grabar, eh, y qué iba a decir, eh, seguramente haremos la subida a San Sebastián Don Mayor, pero la haremos por el lado, digamos, que es uniforme la subida, en vez de ir por el farel, que es una subida, en la parte del Faro es uniforme, pero antes es sube-baja el circuito pro, pues iremos al circuito de las Elías, que es con un poco más sencillo, y luego tiene la subida, digamos, más seguida. Depende de lo que queramos entrenar, pues, nos tiramos a subida más, sube-baja, con más inclinación en los subes, y digamos, menos seguida. Y la de San Sebastián, pues no tiene tanta pendiente, eh, fuerte, de golpe, pero es más uniforme, tiene fin, un poquito eso, la atrás son sube bajas pero con pendientes muy fuertes, que te, que te gastan bastante, entonces casi prefiero la, vez. la de las elías, que es más, es más like entre comillas, es un 10, un 12 más o menos, algún tramo hay hasta del 17 o 18, pero... Pero es como uniforme. y La otra es que te puedes comer un 21, un 22% en algunas subidas. Y con piedra intercalada que encima te hace ir, pues, jodido, jodido. Lo haremos seguramente la bajada por ahí. Y entonces también lo podéis ver. Lo veréis en bajada en vez de en subida. ¿Te ha pasado un caballo o algo? Caballito. Tengo que saltar con la de adelante, hostia. Me he encontrado un agujero, digo, o saltan de la cola delante adelante o come, o te hocicas? Menos mal que me ha dado tiempo de levantar la rueda adelante, Dios. Instinto. Vamos a ver, vamos aquí. Digo, si no, lo mismo caída de cabeza. Bueno, voy pues hasta aquí hay que andar con ojo porque los reguerones estos son un poco... un poco... cabroncetes... Aquí ya no. En la parte de ahí un poco, vas claro, un poco de lado y como te metas en el reguero mmm, equivocadamente, pues, puedes ser un susto. Bueno, ahí está la gravera. La graverita. Abandonada. Y aquí vamos, mira, uno haciendo, haciendo trial. Bueno, pues nosotros vamos a, simplemente, normal mira hay agujita de pino de la última lluvia bueno tampoco va mal que haga un poquito así de con la arenilla que se mezcle un poco aquí donde pegué el hostión por aquí caí para abajo está abajo vaya tela. vale y y vamos a seguir aquí ya abajo siempre despacio desde entonces siempre bajo despacio siempre siempre bueno Ahora tendremos que cruzar la carreterita. Aquí hay unos sitios bestiales, ¿eh? Aquí esto hay unos sitios bestiales. Yo no me meto porque, claro, yo no tengo tracción. Yo podría bajar, subir por arriba y dejarme caer por alguna que viera un poco sencilla. Por ahí, por ahí, no, demasiado inclinado. Por ahí, en todo caso. Por aquí se meten las de trial. Las de trial, sí, porque tiene una potencia y una rueda que es bestial. Y pueden meterse por lo que quieran. Pero yo no, no tengo yo nivel para meterme yo tirándome por ahí para abajo. Lo más probable es que caiga rodando contra el árbol. Entonces... Zapatero a tus zapatos. Zapatero, tu zapato ves corriendo, me tiro sin problema. Corriendo lo que queráis. Pero en bici no. Bueno, venga, seguimos. es una parte muy divertida, muy divertida, muy divertida, porque no tiene demasiado peligro, alguna piedrecilla suelta, pero vamos, no gran cosa, un poco de barrete va salticando, pero bueno, y, bueno, bien, bien, bastante divertida, Está luego, de subida no es tan divertida, porque se hace pesadita, pesadita esta. Subida constante, que no es muy inclinada, pero siempre pasa que es al final de la ruta, al final de la ruta siempre vamos tocados. Eh, vamos haciendo chino chano, no llevamos una doble aquí que tiene la hostia de suspensión que se lo come todo que llevamos una rígida no podemos tirarnos a muerte aparte de aquí en las curvas puede venirte un coche o algo hay que ir con un poquito de ojo mira, el del trail está aquí el del trial tiene aquí la, la furgo. O sea, que seguro que están por aquí con la, con la con la moto. O lo mismo era el que había arriba, en el otro lado. Que ya se ha ido arriba. Puede ser también. Bueno, bueno. Pues nada, disfrutando de un día nublado. De momento no, está lloviendo de nuevo. Ha llovido cuatro gotas, pero no nos hemos aguantado. No era mucho. Y de momento se va aguantando. Ni sol ni... Ni sol ni lluvia, o sea que fantástico, pero esto seguro que cambia. No sabemos para dónde va a cambiar, pero seguro que me la va a jugar. Seguro que me la va a jugar, ahora. ¿Que me la va a jugar a sol o me la va a jugar a lluvia? Ah, eso no lo sabemos. Ya Uren, ya Uren. En vez de seguir a la izquierda, tiraremos a la derecha. Correcto, digamos. Y una parte más, más mala de piedra, mucha piedra. Bastante piedra va saltando todo el rato. Yo no entiendo por qué le dicen a las bicis que tiene que ser que una bici que sea muy rígida. ¿Y para qué quieres que sea rígida? Es que no lo entiende la gente. No pierde ningún vatio debido a la rigidez. Eso es una payasada. Pero una payasada. Mira, yo tenía bicis de hierro y cuando cogía las primeras de aluminio de montaña, se notaba que te absorbía un poquito el, el, el bache, El aluminio absorbía más que el hierro iba fantástico, porque se notaba una cierta elasticidad en el cuadro, entonces que ahora no me vengan con mierdas, porque es la palabra, no vengan con mierdas de que una bici cuanto más rígida mejor, porque eso en todo caso para una bici a mejor de carretera, no te discuto que lo note un súper profesional, pero si a ti lo que te conviene es que la bici no sea rígida, si precisamente las cosas buenas que tiene el carbono es que es flexible, si para qué quieres que sea rígida. ¿Para qué quieres que sea rígida? ¿Qué te crees? Que te va a comer 20 vatios Porque ceda un poco flexione un 2 milímetros El carbono O el aluminio Unas payasadas, sé que he unas payasadas A veces, pero payasadas Con todas las letras De que debido a su que mayor rigidez Pero, pero irosa, Vamos, es que ya me cabreo Con las payasadas que se tienen que escuchar Para vender bicis Rigidez, pero ¿para qué quiere la rigidez? Si lo que precisamente necesita es que absorba un poquito más. Que absorba un poquito. Que ayude un poquito la bici, no sea una piedra. De verdad. Bueno, como veis hemos seguido recto. ¿Eh? y ahora vamos para allá, para allá, para allá, para allá venga para allá, venga para allá ah, aquí unos campitos chulos por aquí la gente cultiva pues eso, olivos bueno, cositas, no sé no me paro a investigar tampoco exactamente qué es lo que cultivan pero bueno, no lo tienen mal, tienen ahí el río para poder sacar el agua eso ayuda mucho tener un agua es todo, en el huerto todo es agua yo no tengo huerto, yo tuve huerto en casa Tuve, tuve huerto Con tomates y todo el rollo, pero ¿Qué ocurre? Que me salía demasiado cara el agua No tenía acceso a agua, digamos Gratis, o agua muy barata Tenía toda de pago Y es cara Así que tuve que dejarlo Porque me salía más caro El tomate cultivado Que comprado. Así de sencillo si tienes acceso a agua, es clave. El agua es clave para, para el huerto. Si tienes el agua gratis, ya sabes que no hay problema. Porque todo lo que le metas a la planta, todo lo que le metas de abono, se lo va a comer con el agua. En cambio, tú ya puedes tener todo el abono que tú quieras, que si no tienes para regar, no va a conseguir nada. No va a conseguir absolutamente nada que crezca. Así estamos. Bueno, vamos al río Chulito. Bueno, ¿eh? chulito, que está. Que está bastante parado. Ya va bien que esté parado, que tengamos mucha agua que cruzar. Y ya está. Nada, un circuito que está majo, claro que verde, ¿eh? súper verde, ¿eh? es tierra un poco roja, todo súper verde. Y estamos en agosto, ¿eh? pero aquí en Cataluña es que hay mucha. Hay mucha vegetación, mucha, mucha, mucha. Se nota cuando he viajado por España te bajas para abajo y se nota claramente cuando llegas a la zona de, de Barcelona, Tarragona está más seca Tarragona está más seca pero cuando llegas a la zona de Barcelona se nota un montón el verdor de... es otro clima es otro clima claro, te bajas de Tarragona para abajo y el lado de Murcia no, el lado allí cuando pasa Murcia toda la parte de, de las vegas de cultivos ya es otro rollo pero si no, está todo muy seco Verano. Se aproxima la muerte, se aproxima la muerte, la muerte se aproxima. Ya, veces voy a haciendo así, voy haciendo clac, clac, clac, clac. Bueno, pues las bajadas de las series, hago la serie de subida, en la bajada pues voy tonteando voy tonteando por las... bueno, cantando neumáticos como los de Big, como los de la, las motos, bueno pues aquí tenemos el el susto, el susto empieza aquí ahora tenemos no, tampoco demasiado, demasiado 300 positivos o algo así seguidos tampoco es que sea una bestialidad o un poquito menos quizá de 300 y nada, lo único que, que prácticamente no para hasta... No para esto seguido hasta que encuentra prácticamente la carretera que, que sube allá arriba al, al... ¿Cómo se llama? Al, a San Sebastián Bueno, que baja a San Sebastián Mayor. ¿vale? Así que esto es lo que tenemos. Aquí cuando hubo riadas, aquí estaba esto de agua buah, a reventar. Pasaba el agua por aquí. Entonces, por aquí creo que se acompaña un poco el río, no sé si va a, a Galifa, todavía no, se... no es por aquí. Se podría enganchar seguramente a Galifa, a Galifa por este sendero, pero es más para arriba, más para arriba ahí en una curva a la derecha, en teoría, por ahí se va a Galifa. Pero no voy porque es como de bajada, y a mí lo que me interesa es subir y digamos que me cunda. Entonces, ahí es como un poco dar un rodeo por ahí, pero más bajo, a menos altura. Bueno, así que nada, vamos para arriba... Ahora nos han faltado esto que antes no estaba faltado. Y bueno, va un poquito mejor porque al final te puedes colocar un poco más a piñón, ¿no? Puedes meter aquí el piñón que corresponda. Vamos a meter el 2 de momento. Y vamos a ir simplemente. Nos colocamos en posición de ataque, ahí, acoplados, ¿vale? Un poco. Tampoco me muy agachado que respiramos bien. Y ya está. Y es paciencia. Y venga para arriba, venga para arriba, para arriba, y ya está es un entreno de una serie larga, es una serie larga, y ya vengo aquí precisamente para entrenar eso, una serie larga, y ya está, del total, ¿eh? de, de, de la sesión, pues tener un tramito un poco que no sea sube-baja, sino que sea, en vez de series cortas, pues una serie larga, y ya está, así que paciencia, ahora ir subiendo, y ya está, bueno, pues aquí, Salimos a la carretera, carretera de San Sebastián, y hay que hacer un kilómetro para abajo o un kilómetro para arriba. Sería, si queremos ir a San Sebastián, pues para acá. Kilómetro 11, San Sebastián está en el kilómetro 9, por ahí. Y si no, pues para arriba. Vamos a ir para arriba. No, el kilómetro 12 o 13 está, exacto, los kilómetros van cortos para llegar. Entonces vamos a bajar al kilómetro 10, a subir en este caso, subimos por ahí y cogemos un camino que estuvimos investigando yo con dos ciclistas que me dijeron, yo voy por aquí, digo, venga, lo acompaño, digo, y así me lo enseñas el camino el otro día. Y, y estuve mirándolo y está nada, un kilómetro ahora para arriba y luego a la derecha. Y hasta así que vamos a hacer ese camino, vamos a probarlo un trocito pequeño, tampoco mucho. Yo 22 kilómetros y medio. Para sacar 50, pues ya sabéis, saca 25, ya tiene los 50. Así que vamos a hacer un poquito más, tampoco mucho. Porque en este circuito se nos va el del nivel, se nos va de madre. Y hasta unos 900.000 positivos diarios, pues bueno, es asumible. Pero ya cuando me metes 1.300, 1.400, a día, a día no puedes aguantarlo eso, yo por lo menos. Vamos a ver esta semana cómo vamos, si podemos rascar algo más de mil diarios, rascarlos y, digamos, mantenerlos. Rascarlos hoy ya saldrán, pero rascarlos y mantenerlos, que no sean demasiados. Entonces no nos podemos pasar de nivel, haremos eso un poquito aquí, un kilómetro... A derecha un poquito, vamos a ver si el camino se hace para arriba, para abajo, para donde se hace al principio es un poco para arriba primero y luego para abajo y ya está, nos volveremos seguramente ah pues mira lo que hacemos es que nos volvemos para arriba nos volvemos hacia el farel y bajamos por el circuito pro haciendo un poco de rueda que es un poco diferente en vez de volver por este mismo y hasta está, lo no haremos así bueno, pues aquí tenemos el circuito aquí seguimos al farel que luego bajaremos y llegaremos para allá, y aquí tenemos el, el inicio del circuito hacia Castellar Castellar del Vallés creo que es Vamos a ver, a ver quién nos depara el recorrido que ya digo que no lo conozco. Me quedé aquí, estamos aquí. Los compañeros siguen para adelante, que yo era de Castellar, iban dos. Y, y yo me quedé ahí para verlo, donde era y ya está. Bueno, pues sube, eh. Pues nada, paciencia. Me dijo el herón que luego bajaba. Bueno, vamos a ver si pronto baja ya casi 800 positivos Con la broma Y unos 24 o 25 kilómetros A ver, 24 vamos a hacer ahora Y... 780 775 positivos Ahora ya 780 Así que venga Vamos a ver qué hay aquí. Bueno, aquí llanea, más o menos. Aquí empieza a llanear. Supongo que luego empezará a bajar. Me dijeron que había unos 15 kilómetros, a grosso modo, desde este empalme, creo, hasta Castellar. Que no lo vamos a hacer. Porque la idea es repetir un tramo de este circuito cada día. Así que lógicamente no vamos a meternos 80 kilómetros cada día. Así que vamos a, ver, a verlo un poco. Ojearlo un poquito y ya está. Digo, llanea. Marca un 7,9% de inclinación. Menos mal que llaneaba este tramo. A ver. Sí, aquí vuelve a... Bueno, va estirando. Va estirando. Vamos a ver. Luego, tengo una canción muy guapa que os la pondré en la bajada, a ver si la consigo encontrar en, en la música que tengo guardada. Y os la pongo luego en un tramo de bajada un poco chulo, que quede motivante. ...música motivadora... ...luego un tramo que se ha seguido de bajada... ...que se pueda... ...que quede bien, que quede bonito, que quede la bajada... ...sí, pues es llaneante, más o menos... ...subida ligeramente día 6,3%... ...parece que sea plano, ¿sabes? 6,3%... ...positivo, ¿sabes? O sea que... ...engaña... Lo que pasa es que cuando has hecho más inclinación... ...te cambia un poco la suaviza... Y parece que sea más flojo de lo que es. Pues te acostumbras a ver otra pendiente. Más fuerte. Ahora 5,3. 795 positivos. Pero pues sigue subiendo. Esto no, no para mucho de subir. Yo pensaba que era más de bajada. ¿eh? Bueno, a ver, bueno, lo que haremos si no es que cuando empieza a bajar me doy la vuelta. Hago este tramo un poco así que subí de ya, y sigue subiendo un poco más, pues cuando vaya a bajar me doy la vuelta, y ya está, sí, porque además que si no se nos desmadran los positivos, llevo 800 ahora y si, si me voy de madre, me voy a 1400, ¿sabes? ya me van a salir como 1300 yo creo, Vamos a quedarme a ver en lo alto de Saloma loma. Y ya está. Hombre, la vista es chula. La vista es chula. Vamos a ver aquí hasta dónde va esto. Aquí ya parece que aquí ya va a cambiar la bajada. Parece que aquí ya claramente este parece que es el punto más alto. Sí, aquí nos vamos a dar la vuelta. Y hay un camino. Un camino aquí marcado. No sé si me suena esto de algo. Vamos a poner aquí la Poderosa. Mira cómo está el cielo, ¿va? Nublado, medio... Pues aquí... Pone Curriol. O Vaga del Pit Ben... Todo eso es por ese curriol que hay, por ese es sendero malo, malo, malo. Eso para con la bici está fatal. Bajarlo con mucho cuidado, pero subirlo imposible. Eh, Bosch guan, de Guanta. 2,56, digamos que es un atajo. Supongo que sube para arriba y luego irá para allá, porque Guanta tiene que ir para allá. Eso es para allá, no es para la izquierda. Caldas de Mombuy 9. Por ahí todo por el curriol. Col de Serrat, del, del Serrat del, del Cargols del Vale, y... Por ahí, Turo en Sebastián, Sebastián Mayor, uno medio que abra el atajo, que es lo que... Hay como una vuelta para allá. Allí está la carretera, ¿eh? Ahí está la carretera que hemos subido antes, ¿eh? Fijaros lo baja que está la carretera, lo alto que estamos. O sea, que hemos subido toda esa carretera. En realidad hemos subido bastante. Castel de Galifa 9. Pues nada, por ahí haríamos un montón, pero no vamos a dar la vuelta ya. Hoy... Es, hoy es, es ruta diaria. No nos podemos ir más de, de madre. Caldas de Monbuí Habría 12 Por GR97 No pone lo de Castellar, pero bueno No no pone lo de Castellar Pero pero bueno, sería unos 15 para Castellar Bueno, sería eso Caldas de Monbuí 12 Y luego a lo mejor 3 o 4 más Castellar Vale, pues venga Nos vamos Como en la chiquitaja Y nos vamos para otro lado y ya está, llevamos, vamos a darle, a ver, mira, 2 horas 18 no se va a ver, pero, ya, voy a moverme, vaya que, que se pare un poco, espera que, que va, va con el velocímetro, ahora, bueno, 805 positivos, 315 negativos, 24,5 kilómetros más o menos, y ya está, ¿vale? Venga, vamos a colocarlo, Aquí, eh, Aquí ya nuestro móvil ¿eh? Supermóvil, sí, bueno, no se ve ahora porque, bueno, ahí hay que desbloquearlo, meter la contraseña, pero... Hombre, esta bajada... ¡Uf! Mira, ¡Ja, ja! Es imposible pasarlo con la bici, ¿cómo lo pasas por la bici? Por ahí, te caes para abajo. Hay que pasarlo andando. Puedes cogerlo el corriol, pero... ese tramo hay que pasarlo andando, es imposible. ¡Te despeñas! Es imposible pasar por ahí. No, imposible no es, pero... Como si le un poco la rueda, talegazo abajo. Bueno, pues venga, vámonos para abajo, corto. Y ahora después grabo un poquito de bajada, si puedo. Y Le ponemos un poco de música y ya está, hasta luego. Vamos en el farol, hemos pegado un trago de agua, pero nos queda todavía bastante. Nos queda mirar todo lo que tenemos. Ah, nos queda, fijaros, bueno, eh, dos, 200, 200 ml. Que ¿eh? tenemos por aquí, 200 ml. Hemos salido, como me parece, por aquí, más o menos unos 400 450 porque el día estaba frío nos quedan 200 si hemos pegado un trago ahora sigue sí que aguante el agua está lindo, ya se para ya se para bueno pues venga estamos en el farel casi 900 positivos pocos casos nos vamos Hola. Hola. ciclista Ciclista carretero se pasar ahora para abajo a toda leche Por ahí va, para abajo, Farel Camí, Camino antiguo Vamos a ir por la pista antigua Que casi hay más coches Pero bueno, es que la otra es como un poco más estrecha el, el borde lateral parece un poco menos Como que estás un poco más expuesto, ¿no? Por la otra que... Bueno, no sé Mira, casi me voy a ir por la otra Porque es que es que al final todo el mundo va por el atajo y hay más coches por el camino antiguo que por el moderno. Así que nos vamos a ir por el moderno, que además tenemos que frenar menos. Y ya está. Bueno, pues empiezo a grabar la bajada. Al final no puedo ir por el circuito sencillo. Este es el común, digamos, en la parte de arriba del farel. No puedo ir por el sencillo, por el, por el moderno, que tiene menos pendiente y da un poco más de rodeo. Porque luego nos engancharíamos el circuito pro, que es donde la cadena. Los que sois de por aquí ya sabéis, el, el camino antiguo el atajo y, y la cadena, ¿vale? Y no podríamos echar por donde los olivos, los depósitos y, y tal. Tendríamos que bajar como para abajo, como para el camping y luego volver a subir para arriba. Eh, bueno, sí, no llegar abajo hay un empalme, pero bueno, así que empieza la fiesta. Vamos a grabar para abajo y ahora ya veréis que dentro de un poco, ahora no sé exactamente a qué distancia, tenemos un desvío a la izquierda, que es el el camino, digamos, de toda la vida más antiguo, antes de que asfaltaran y, digamos, que quitaran un poco de pendiente y e hicieran un circuito un poco más más plano, digamos, ¿no? con un asfalto más nuevo. Pues ya está, vamos para abajo, no nos vamos a embalar mucho porque todo lo que sea asfalto aquí con coches que puedes encontrarte de frente, vale, mira, lo tenemos aquí en el circuito ¿veis por dónde viene esta persona? ¿Esta chica o chico? Creo que no es chica pues, chico Deu. Pues, aquí es, ¿ves? Aquí es el, el moderno, el viejo. ¿eh? Que venís por aquí, si no, ataja, no atajaríamos. No engancharemos luego a la tierra. Bueno, pues venga. Fiesta, pero por aquí vienen coches, o sea que no podemos arriesgar mucho, porque por aquí vienen coches también. Más de los más que por el otro. La gente viene por aquí atajando, como ellos con el coche, no les cuesta apretarle el motor. Hay más pendiente, pero a ellos les da igual, claro. Una subida buena. claro, es que parece que se ha subido es un 9,8 de inclinación, ¿sabes? ha subido atendido. aquí los olivos cerca eléctrica los depósitos estos se ven por satélite, podéis verlos sí. Y así os orientáis Del punto donde estoy Veréis los depósitos Ahí están los dos Y los olivos, todo esto se ve Por satélite Podéis fijaros Y así hay ah, ¿por, dónde, ¿Por dónde va la. ángel? Pues mira, por aquí voy Pues coge una referencia Venga, para abajo Esta la parte más divertida Hay que bajar con cuidado con cabeza Pero que ya es divertida ya es divertida y es otra cosa. No es apretar para arriba. todavía tenía una subida parece ahora recordar que todavía tengo una subida ahora luego bajada luego una subida un trocito de subidas oscilaciones un poco variado bueno, es un circuito que está muy majo como veis la verdad es que parece que ya está menos piedra que hace tiempo Diría que hace tiempo tenía más piedra, no sé por qué Parece como que se le haya ido un poco de piedra, a lo mejor han tirado un poco de tierra, eh, puede ser. Esto estaba peor. Han tirado un poquito de tierra, eh, se ve... Están tapadas las piedras un poco, lo más gordo está tapado. Antes estaba más descarnado todo. Está un poco más arreglado. Ah, lo han arreglado, todo esto no estaba así tan limpio, tan planito. Está un poco arreglado. Se ha estrechado un poco, era más ancho, pero como no pasa nadie, fíjate cómo se ha llegado a ir estrechando el camino. Ah, esta es la pequeña subida que había. Paciencia en la subida no hay que quemarse metiendo piñones conforme te pida y ir haciendo ir haciendo sin quemarse no hay que quemarse se si pone dura pues otros flojitos lo justo para mantener la bici en equilibrio y ya está Acá ahora está marcando un 12 y ahí está más quedar estamos arriba venga el circuito todo el rato sube y baja todo el rato sí las ranitas las chicharras y las ranitas todos a la vez porque humedad esa es la casa terra Casanova o Terranova, no me acuerdo cómo se llama. La casa esa grande. Si todo esto estaba con mucha más piedra, que han hecho tierra. Todo esto tenía mucho más piedra, era mucho más agresivo para por esta parte de aquí. Esta subida. Bueno, veis, todavía quedan. todavía queda algo de piedra, pero, pero algunos trazos un poco plano, donde aquí ha llovido y se ha vuelto a limpiar, digamos, lo que habrán echado. Seguimos con piedra, ves, pero pero los otros tramos más planos, lo comentaba en un comentario. En los lados planos el agua no erosiona, en los lados inclinados el agua erosiona mucho más. Por eso cuando una zona tiene inclinación normalmente no suele ser lisa, porque el agua destroza. Y es así, o sea, cuanto menos desnivel, más suave debe ser, el, suele ser el terreno, más plano. Menos técnico suele ser, menos piedra. Y cuanto más inclinado, más técnico. Y va así siempre. Los que nos pasa igual, aquello súper inclinado, pues todo técnico. Eh, pues ahora aquí, como los señores, con nuestra suspensión delantera, nuestra reba, reba. Reba doble aire. Fantástica. Pesa 1,900. Me parece 1,900. La pesé. Digo, joder, digo, pero si pesas como una Super Pro. Bueno, aquí... vez para súper divertido, ¿eh? un circuito súper divertido, circuito pro ¿eh? es este, este es el circuito pro famoso, por aquí no viene ni dios nunca, alguna vez vea, alguien pero en este trago y poco, luego ahora saldremos a la cadena, ahí, ahí empieza a ver algo más de, de paso de gente, o corriendo, con bici, con coche. Ah, la cadenita. A ver si podemos salir por aquí. Oh, está girado. Ah, sí, no, sí se podía, vale. Que no sabéis si aquí había un tope. Sí que se podía. Bueno. Ya está, aquí vamos al Camping el Pascual, por aquí para abajo. Y por aquí abajo a las Elías. Por aquí para arriba. Las Elías. casi el positivo un poquito menos no Me siento si hay algo a ver cómo va la tija, ¿eh? va que flipas, se nota, lo pilla un bacha, se baja un poquito, te quita el golpe fuerte, venga, ahora vamos a la torre nueva esta, aquí pasamos por el lado. Este es el circuito donde entro normalmente trail cuando quiero cierta calidad en trail me vengo a este circuito porque tiene un desnivel muy bueno unas pendientes muy conseguidas con ciertas inclinaciones un poco fuertes Venga, ahora para abajo otra vez. Otra vez para abajo. Aquí también va algún camino. A veces he pasado un poquito. Pero no he, no he ido muy lejos. comí el sándwich, me queda otro en dos trocitos me queda otro, llevo aquí la la, la marusca esta la matriusca esta que llevo aquí delante Más. otra más, venga, marchas hasta que cambie para arriba ahora Menos mal que no llueve mucho, si no se haría todo este barro, no me ha caído poquito, y no no se engancha la rueda. Lo bueno que tenemos. Bueno, y las nubes más o menos se están comportando. Estamos nublados, razonablemente bien. Tiene una bajada chula. Ya se nos ha acabado la bajada, eh. Ahora viene una subida mala de las colidas. esta es de la muerte porque es muy larga y ahí sin que inclina más esta es la que más le temo luego hay otra corta pero pero es corta, es que es tan larga he un trago isotónica venga, paciencia, para arriba, poco a poco, trazando lo mejor posible, por aquí, no iba abajo aquí paciencia despacio que ahora viene de golpe esta jamos aire y atacamos aquí descansamos otra vez y ahora volvemos a atacar y ya lo tenemos hecho paciencia, estrategia y ya está ya solo me queda de así de fuerte con mucha inclinación la corta corta del barro y luego me queda la subida al castillo que yo creo que la harán dando que es la norma que uso ahora para conservar esa es muy castigadora y puedo subirla perfectamente con, con el subido pero yo lo que quiero es reservar para mañana que mañana hay que repetir algo parecido y se trata de eso hasta que no tengamos claro que somos capaces de soportar toda esa carga, es mejor ir cortos de carga, cortos de esfuerzo, que no que nos pasemos y mañana vayamos reventados y al día siguiente ya ni te cuento. Entonces, hay que encontrar el punto en el que somos capaces de asimilar el entreno. En 24 horas, tenemos que ser capaces de recuperar ese entreno más o menos para que al día siguiente podamos repetirlo. Y ahí hay que conocerse y jugar con eso, con tu estrategia y saber cuánto eres capaz de asimilar. ¿Cuánto eres capaz de asimilar? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? ¿70? ¿80? ¿Cuánto eres capaz de asimilar de kilómetros diarios y de nivel. Carga, ¿cuánto vamos estado hoy? Pues yo que sé, 4 horas. Pues somos capaces de asimilar 4 horas. De bici cada día con 1.300 o 1.400. Pues eso es lo que hay que ver eso es lo que hay que ver hay que encontrar el punto y eso bueno, conforme vamos mejorando el nivel eres capaz de asimilar más cantidad de más cantidad de esfuerzo diario ¿no? y ser capaz el cuerpo de recuperarlo hay que comer muy bien, descansar muy bien dormir todo lo que se pueda hacer si está si se puede hay que hacerlo todo pro pro pro si no, no vamos a ser capaces de recuperar para el día siguiente poder hacer todo exactamente igual a un ritmo equivalente, no más flojo y no más reventado ¿Entendés? que no vayamos cada día penalizando y cada día vayamos más jodidos que digan lunes voy bien, ma martes destrozado miércoles peor, jueves ya muerto no, se trata de que de que cada día seamos capaces de más o menos igualarlo del día anterior Eh, aquí, pues se puede bajar más rápido, sí, pero bueno, para qué? Pues vamos disfrutando. En cambio, si yo embalo más, si yo embalo esto más, al final voy botando. En cambio, yo ahora voy, digamos, como disfrutando un poquito, ¿me entendéis? La bajada, trazando, mirando las piedrecitas, y vamos disfrutando y bien. En cambio, ¿puedo ir más rápido? Sí, total, solo tengo que soltar los frenos. Esto no me cuesta. Pero voy a ir, digamos, sufriendo más, notando más los baches va a ser un poco más incómodo qué misión tiene ¿Eh? entonces vamos un poquito pues adaptándonos haciendo el dibujito que nos parece trazando por donde creemos que mejor tenemos que trazar y ahora viene la subida corta esta es jodida pero al menos es corta algo tenía que tener bueno por lo menos es corta así que venga, a por ella esta sí que es una lucha constante ¿eh? sobre todo cuando hay barro y no hay suficiente barro para resbalar Creo que la tracción va a ser buena, o sea que vamos ahí a insistirle y ya está, me callo. Y ahora viene otra vez, ahora ataca de nuevo, respiramos como fuerzas y atacamos, la playa ah, bueno otra vez superado ah, ah, otra vez divertido ¿eh? y aquí vienen las bajadas que como decía de, de subidas son criminales ...21, 22 o 25, yo que sé cuánto hay en algún momento... ...mucha pendiente... ...aquí no, ahora llegarán... aquí igual disfrutando, trazando... ...esquivando piedras como mejor vemos... ...disfrutando un poquito... ...entrando un poquito en la técnica... ...esquivando piedras, ya digo, trazando lo mejor posible disfrutando ¿Eh? vale. bueno, aquí viene el tramo que estaba muy inclinado aquí a la derecha ¿Eh? que esta es un poco traicionera bueno, bajando va bien ¿eh? pero me refiero subiendo jodida, jodida mucha piedra para la tracción, piedra suelta, y bueno, bajando mejor. Y digo, esta es un, la más mal, malillo que tengo, es esta, pero como veis, la tía es, está bastante pendiente. Y aquí te colocas, culo detrás, culo detrás para no volar por delante. Y ya está ahí despacito frenando, pasando las piedras con la mejor técnica posible. Trazando bien, no tirándonos al tuntún, trazando lo mejor que podamos. ya estamos en el lado de la parte de abajo ahí tenemos la cataratilla en ese lado esto ya lo tenemos hecho Ah, nos queda subida tendida un 8% más o menos de media 7-8% algo así todo el rato subida tendidita un poco da por saco nos queda ahora un tramito bueno hasta cruzar la carretera pasaremos la riera pues no vendrá agua no ¿eh? venga la voy a enseñar un poquito ¿Eh? la riera ah, no no viene agua esto cuando, cuando aquí cae esto pasa por encima ¿Eh? salvaje bueno venga seguimos Eh, ahora hay que ahora hay que ser humildes Humildes Porque de nada serviría Decir, algo ah, lo subo Y luego estar reventado al día siguiente Hay que ser listos No me estáis viendo, pero Pues yo lo que estoy haciendo es bajándome de la De la bici y andando Se puede, sí se puede Pero como os digo Hay que llevar la estrategia muy bien Y no nos podemos flipar hay que hacer cada día lo que toca y si nos pasamos mañana estaremos más cansados de la cuenta no habremos recuperado así que empujar toca empujar toca también hay que decir que luego en las carreras hay tramos así que no los puedes hacer ni de coña te vas a hacer esto en una carrera larga subido en la bici no, aparte que sube a la misma, a la misma velocidad más o menos ¿eh? Ahora vamos, bueno vamos a 3 por hora vaya tela, 3,4 por hora a lo mejor aquí consigue ir a 4,5 subido, pero no mucho más ¿eh? 4,5 por hora y en cambio el desgaste que te va a hacer de ir a 3,5 hasta ir a 4,5 un kilómetro por hora no es nada y el desgaste de piernas que vas a hacer va a ser bestial entonces pues nada Empujamos, empujamos y subimos. Bajados, eh, cuestecita potente. Eh. Ahora marcamos un momento un 16, pero porque vamos despacio. Pero si fuera un poco rápido, aquí me ha de un 16. Bueno. Pues nada, desconectamos emisión. De Seguimos empujando. Vamos a ver cómo vamos de existencia. No sé si se aprecia. Espero que sí. No sé si se va a apreciar. Tenemos un trozo de pan seco que lo he sacado, que llevaba uno que era eh, sándwich solo pan y otro era eh, con membrillo. Y es uno de solo pan que va muy bien. El, el solo pan, parece una tontería. Esto es un stock, no viene en coche, pero aprovecho para pararme y el pan solo va muy bien cuando tienes el estómago revuelto, cuando tienes el estómago jodido y dices, estoy jodido, pues nada ni, ni membrillo ni, ni margarina ni hostias, ni mermelada, ni miel ni hostias, pan seco pan seco que haga volumen en el, en el estómago para que te, digamos, te cambie un poco el sabor, que no, que no te quede, sabes como borrón y cuenta nueva, también va bien un zumo de naranja fuerte, bien, bien agrio bien ácido, zumo de naranja zumo de limón, si pudieras llevar, pero claro no podemos llevar muchas veces en el estropear pero un zumo de limón, por ejemplo, agrio, fuerte, ácido, también va bien. Pero en este caso, pues nada, un trozo de pan ahora no me apetece. Voy, voy con un poco de calor, entonces no me apetece. Y ya está. Aquí tengo algo de algo de orejones todavía que me quedan, ¿vale? A ver, tenemos aquí... Bueno, no lo vais a ver, pero bueno, llevo aquí las alforjas para coger un trocito de, de... Porque ahora viene un tramo seguido de bajada, y ahora lo que me interesa es no no tener que soltar las manos porque es bajada que es un poco seguida y no es que sea peligrosa ni nada pero como es fácil pues también se va rápido entonces lo que me, no me conviene es estar soltando manos en la bajada me obliga a ir más lento entonces pues ahora aprovecho y me como medio orejo ¿No? dejamos cortado trago isotónica y se acabó no sé cogerme una pastilla de cafeína no, no la voy a coger vamos más o menos bien así que ya está trago de agua nos quedan 125 ml, hemos pegado el trago de agua en la fuente más o menos va a quedar una cosa por la otra pero bueno, si contamos que íbamos con los 500 habremos gastado como 600 contando la fuente y todo Ya que no es más chula, eh Esto es disfrutar el día, lo demás son tonterías, bueno... Pues venga... Nos vamos a hacer el último tramo de bajada... Y listos... No nos queda una subidita, cola de caballo... Pero esa ya, digamos, es amiga nuestra... Venga, vamos por abajo. La fiesta empieza a partir de aquí, que había un falso llano de esos, pero aquí ya empieza aquí, así que ya empieza la baja. Bueno, aquí paramos eh, 1.340 A ver si esto está grabando A ver si esto se ve Vamos a quitarnos el casco Lo llevo un poco tensado Me llevo un poco tensado atrás para que no oscile mucho la cámara Continúa Continúa, nena, continúa continúa ah, que tengo bloqueada la pantalla, ahora que me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, 4 horas 25, no se aprecia. 4 horas 25, 56,7 kilómetros, ¿vale? 1.300 y pico, ¿vale? Es que tengo bloqueada la pantalla, a ver si la puedo desbloquear. Vamos a ver si la puedo desbloquear la pantalla. Ahora. Vale. 1.340 positivos, 1.365 negativos... 56,8 kilómetros, 4 horas 26, ¿vale? Venga, pues paramos aquí la, la grabación, parar. A vale, si no, yo creo que no estáis viendo nada. Sí, vale, ya está. Vale, pues listos, echamos esto aquí. Bueno, ahora ya está empezando a apretar. Está empezando a apretar. Bueno, el casco va debajo de la cámara, ¿vale? El casco está debajo de la cámara. Bueno, pues nada, no, ya está. Sesión Bueno. Para bien tiene que haber sacado algún positivo menos, algún positivo o menos y algún kilómetro menos, pero sobre todo algún positivo menos, porque los kilómetros al final eh, no duelen tanto. Los kilómetros al final la bici pues rueda, ¿sabes? Rueda. Eh, lo que cansa más es el desnivel, entonces para conservar mejor que un poquito menos de nivel. Vamos a ver, mañana hay que repetir más o menos esto, un pelín más corto, lo voy a cortar un poco, a ver si me ahorro alguna vuelta o algún circuito un poco, ser un poco más corto y que salga un poco más justillo de nivel y de kilómetros, sobre todo del nivel, ¿vale? Y con eso a ver si vamos conservando y vamos pudiendo sacar toda la semana adelante, y ya está, nos quedan tres semanas, tres semanas y pico para la carrera y ultrabike, y bueno, hay que hacer las cosas con mucho cuidado, hay que no lesionarse, a ver, es difícil lesionarse en bici si no te caes, es difícil lesionarse en bici, realmente es difícil, yo no me he lesionado nunca en bici, nunca, he tenido... Eh, aviso de contractura en cuadrices cuando te cuesta asimilar lo, lo que es los entrenos y se te carga un poco ahí el cuadrice, te queda un poco duro alguna zona, un poco, pero luego conforme vas dejando que pasen los días y vas entrenando y vas entrenando, al final se te suelta, esa parte se te suelta y ya te queda como una mini cargada, como los cuadrices un poco cargados, o sea, en la parte de, de, de encima de la rodilla te queda un poco cargados los dos, pero digamos es normal por el trabajo y ya está. Venga, lo dejamos aquí. Hasta la próxima. Adiós.